Previamente en Milarepa, después de haber sufrido años de intenso abuso junto a sus hijos, la madre de Milarepa está desesperada y busca vengarse de los tíos. Para esto, envía a su hijo Milarepa a aprender chamanismo, diciéndole que se quitará la vida frente a él si sus estudios de magia negra no producen resultados visibles. Milarepa termina matando varias personas de su pueblo incluyendo un primo. Cuando los tíos amenazan con matar a la madre, la violencia sigue escalando hasta dejar a Milarepa destrozado. Se despide de su maestro de chamanismo y deambula buscando alguien que le puede mostrar un camino para recuperar su humanidad e iluminarse antes de morir y tener que vivir las consecuencias kármicas de sus actos. Pasa de un maestro a otro sin resultados hasta finalmente llegar al valle donde vive el gran maestro Marpa. Buenos días. Habíamos dejado a Topagá, a Milarepa, cruzando este paso, este cima, paso. Paso que se llama Paso Alarma. Y sabemos que cuando Milarepa había escuchado el nombre de Marpa por primera vez, cuando el maestro anterior, Rongdulhaga, que le había estado enseñando Dzogchen, le dijo, yo creo que tú necesitas otra cosa, otro maestro, que ¿no? se orpiló y que ¿cómo le? se le rizó la piel, sí, se le rizó la piel. Y que cuando estaba caminando solo estaba muy enfocado en cuándo le voy a ver, cuándo fue a ver su cara. Y podemos tener alguna de la sensación de su anhelo, su añoranza de conectar con el Maestro que le iba a dar lo que realmente necesitaba. Pero Escuchando la historia, incluso leyendo la historia, hay una dimensión que no, no se comunica muy bien, que es la dimensión de cuánto tiempo ha pasado. Sabemos que cuando llegó a la edad de madurez, era cuando hubo claro que no iban a recuperar los terrenos, y su mamá le había enviado a su primer maestro a aprender un oficio, después al darse cuenta que él estaba tomando y cantando, cuando le envió a aprender el chamanismo. Hasta el momento, y esto podemos, puede haber sido a los 15, 16, como mucho, 18 años que hubo este banquete, y sabemos que se puso a entrenar en chamanismo y todo esto que hemos estado en unas cuantas semanas repasando. Pero las historias nos dicen que cuando Milarepa llegó a Trouble Moon a conocer a Marpa, ¿cuántos años tuvo? Treinta y ocho. Treinta y ocho años. Y la biografía que hemos estado, estamos usando como lo básico, que es definitivamente el más conocido, copiado, leído, es el único que se traduce, es el texto que se reproduce, incluso en tibetano, pero sí hay unos, unas cuantas biografías anteriores y es muy claro que la biografía estaba eh, circulando en la sociedad tibetana siglos tanto en forma de eh, historias transmitidas oralmente cuentos de su vida como textos más esqueletales más minimalistas y la biografía que nosotros tenemos es una es un, cuenta como realmente una biografía pero no está escrito por un autor muy fijado en fechas y años. Son, son eventos transformador, transformadores que le interesan. Y el autor de, este, de la biografía clásica, que también fue quien recogió los cuentos, se llama Zhang Yun y esto es muy importante. Zhang es este, esta región más hacia el centro del Tíbet, Nyen quiere decir loco, el loco de Chang. Y participó en un tipo de, un estilo de práctica que vamos a ver luego en la biografía de Milarepa, donde las convenciones sociales no es que no te importan, es que tú lo ves como un problema. Y por lo tanto le llamaron Chang Yun por conducta muy antinómica, muy anticonvencional. Y esta es la biografía que él nos dio, recogiendo de todas las historias que estaban circulando y tomando las biografías anteriores, incluyéndolo, pero fechas y cuántos años ahí, cuántos años allá no era lo que él estaba muy interesado en, en documentar. Pero sí tenemos biografías anteriores que nos dicen cuánto tiempo pasó desde llegar a estudiar chamanismo y finalmente salir del maestro que le enseñó la magia negra ocho años. Él pasó ocho años recibiendo las iniciaciones, generando los vínculos con aquellos espíritus meditando en las meditaciones que ocupan, practicando hasta llegar al punto en que puede hacer un retiro y en siete días tener resultados. No es que llega y a la otra semana empiezan las, los siete días. Y de ahí pasa por otros maestros. Y lo importante para nosotros es de no perder de la vista lo que implica haber sostenido es, esta sed para el Dharma durante tanto tiempo. Y cuando llega con Marta vemos la sed, pero también vemos en qué punto está, en su entendimiento del Dharma, porque los maestros con que él había estado estudiando les en, estaban enseñando las cosas diversas, y en un, un texto refiere a los maestros como bunpos, como maestros de bun, o sea no del, de lo que llamamos ahora budismo, sino del, de las tradiciones locales autóctonos pero ahora a los 38 a los 38 años se está acercando y en uno de estas biografías anteriores hay un detalle que no está incluido en este en el libro de Tzanyu en Jeruka de vez en cuando voy a estar agregando unos unas anécdotas eh, que no quedan incluidas aunque lo, la mayoría de los buenos ya están aquí en la biografía. Pero Milarepa acercándose a este paso al Dharma eh, había llegado a un río y para cruzar el río se quitó sus zapatos y los colocó encima de su mochila, su multa, su carga, su mochila. No era mochila, mochila, pero to, ten, tuvo todo envuelto. ¿Y qué tiene encima de la mochila? ¿Qué carga encima? Un texto. Quita los zapatos, pone pon los zapatos ahí y siga caminando y encuentra un grupo de niños, y esto es, esto es Tíbet. Los niños ven a este hombre caminando con un texto que pues, tiene forma de texto, que ha de ser el dharmas, aparentemente, con sus zapatos encima, que cualquier niño tibetano sabe que no se hace. Siempre los textos van en el lugar más alto y tus zapatos son los más bajos. Y hoy en día vas a un centro de dharma y te van a no pedir de no poner cosas encima de los textos si están un poquito conservando la, las, ¿no? las maneras de respetar el dharma que son tibetanas. Los niños se ríen de él y le preguntan ¿qué tienes ahí? Y él se avergüenza y dice, y dice, ¿Quién tú? Le pregunto, ¿quién tú eres cargando tus zapatos encima de un texto? Y se avergüenza y dice, soy un tonto que viene desde lejos y ando buscando la casa de Marpa. Y entre los niños nadie sabe quién es, y siempre dice el gran traductor Marpa, y no saben quién es, pero un niño dice, ¡ah, yo creo que yo sé quién es! Él sigue por el camino que los niños le dicen, para, simplemente para tener un vistazo de cómo es Milarepa en este momento llegando con Marpa. Mientras Milarepa se está acercando a la valle donde vive el gran traductor Marpa, Marpa Lotsawa, Lotsawa quiere decir tra gran traductor. Mientras eh, Milarepa se está acercando la noche antes de su llegada. Marpa tiene un sueño. En su sueño aparece su lama raíz, Naropa, un gran, gran erudito, que fue erudito de uno de los monasterios escolásticos más importantes de la India, que renunció todo. El prestigio, su puesto, sus votos monásticos, renunció a todo para ir a tener experiencias directas practicando de manera también no muy convencional, convirtiéndose en lo que llaman Maha Siddha. Siddha es quien tiene logros. Maha es grande, un gran logrado, un hombre de grandes logros. Y aquí el valor es en la experiencia directa, no en la formación intelectual, lo que has penetrado personalmente en tu experiencia meditativa, contemplativa. Marpa en su sueño ve a su lama, raíz, Naropa, y en el sueño Naropa le da iniciación, Alguna iniciación y le da un vajra, que es un implemento ritual que aparece en muchos rituales tibetanos. Le da este implemento ritual, un, do, un vajra o dorje en tibetano, que está hecho de lápiz lazuli, pero es un poquito como ensuciado tiene algo que hay que pulir. Y Naropa también le da una vasija dorada llena de néctar, y le da la instrucción, tú tienes que pulir este dorche, y aquí tienes el néctar para hacerlo. Y cuando lo hayas pulido, lo pones encima de una bandera de la victoria, una gran bandera, un estándar estandarte. Y esto va a ser para el beneficio de los seres. En su sueño Marco lo hace, lo pule, lo pone encima y empieza a brillar luz. Y la luz que se está irradiando desde doje encima del estandarte, est, estandarte. estandarte llena los seres con una felicidad libre de sufrimiento. Y los Budas vienen y consagran este estandarte, y muchos seres llegan y rinden homenaje a Marpa y al estandarte. Marpa despierta de este sueño, según Tupagá, según Milarepa, contándolo años después a Rechumpa, sintiendo un poquito orgulloso y muy, muy feliz. Su esposa, Marpa está casado, es un yogui laico, su esposa se despierta y viene con Marpa y le dice, anoche tuve un sueño espectacular, a ver qué quiere decir, tú dime. Dos mujeres vinieron y me dieron una estupa de cristal nos dieron, diciendo que Naropa dice que Marpa tiene que consagrar esta estupa. Una estupa es otra estructura simbólica que representa la mente iluminada. Llega la estupa de cristal, ella lo da a Marpa, en su sueño y Marpa le dice esto ya está consagrado por Naropa pero ya que, son, ya que es su instru instrucción que yo lo consagre entonces yo lo consagro y lo consagra y lo pone en el cima de una montaña y, y radia rayos de luz etcétera y ella se despierta muy impactada y viene con Marpa, y ahí esto es un momento de conocer a Marpa, y él le dice, ¿qué quiere decir esto? Y Marpa aunque ve que los dos sueños son compatibles, ¿no? simbólicamente están indicando lo mismo, Marpa le dice a ella, los sueños vienen de la nada, ¿Cómo yo voy a saber qué quiere decir? Pues, no importa. Pero hoy voy a eh, salir y voy a pasar el día agarrando aquel terreno al lado de la, del camino. Prepárame ¿no? lo que se necesita y, y cerveza. Y lo de cerveza, porque cerveza aparece en diferentes momentos. Estamos en el siglo hace un milenio, donde no hubo agua filtrado y purificada. Y tanto en Europa como en Asia, agua no era lo que se podía tomar. No era muy higiénico tomar agua. Así que se tomaba agua algo fermentado que ya en el proceso de fermentación ya era más. Así que cerveza era como nosotros traer agua al campo. Y le dice a Tama: ah, yo no sé, no importa, pero no, tráeme cerveza, voy a estar pasar el día arando aquel terreno cerca al camino." Y ahí dice, "Pero Lama, un gran Lama como tú arando la tierra? Tenemos tantos trabajadores, so, ellos son para esto. ¿Qué van a decir la gente si ven un gran Lama como tú arando su tierra? Piénsalo. ¡Tú <tose> nada más tráeme la cerveza! Ella trae cerveza y él dice, esto sería para mí, yo necesito otro para el invitado. y ella, quién sabe qué está pasando, va, trae otra cerveza, hay dos porciones ahora de cerveza. Marpa va a su campo, ¿no? enterra uno de los recipientes de cerveza para mantenerlo fresco, lo tapa con su sombrero y pasa el día arrando. Y Marpa sigue preguntando, el, eh, Milarepa sigue preguntando dónde está, dónde está la casa. ¿Ah? Y siempre están preg está preguntando el gran traductor Marpa. Hazte cuenta que estás ¿no? andando diciendo, yo busco el gran traductor José. Y pues no, aquí no hay grandes traductores, pero sí hay un José. ¿Ah? Y así justamente sucede que está con un grupo de jóvenes cuidando vacas, ganado, y les pregunta. Y varios dicen que no, gran traductor aquí, no sé, pero un mal sí hay. Y hay uno, un niño, entre ellos, mejor vestido que los otros, con su cabello en trenzas que los tibetanos eh, usaban, los hombres también, y muy bien vestido. Y él dice, bueno, pues mi, mapa, mi papá se llama Marpa, y él fue a la India y regresó con, con muchos textos. Con, con letras en oro y algunos con joyas encrustadas adentro. Esto es lo que… tú ha de ser él. ¿Dónde está la casa? ¿No? Pues va hacia la casa. Llega al campo donde Marpa está arando. Y mira a Marpa y dice, cuando la primera vez que ve a este hombre arrando, tuvo un aspecto terrible, pero se llenó con una alegría indescribible, como lo describe, como las apariencias, ¿cómo se dice cuando hay una... Lámpara y viene viento y empieza a hacer así: oscilar, oscilar, no, no, no, es el movimiento de la lámpara flickering, oscilar, como las apariencias oscilantes, parpadeantes, parpadeantes. oscilantes. Esto es, en, es muy poético, se oye muy poético. Es lo, como, como tú ves todo muy claro y de, de repente viene un, un viento y todo se, te, te das cuenta que no, la luz se mueva. Un momento, él vive un momento así. Pero es un hombre arando su tierra. Y le pregunta a usted, ¿sabe dónde vive el gran traductor Marpa? Marta le que, eh, queda mirando un buen rato, mirándolo. Y le dice, le dice sí, sí yo sé. Eh, incluso, y hay, aquí hay diferentes versiones en diferentes textos, en un texto dice, incluso no me tienes que pagar para que te diga para esta información pero sí, primero ara mi campo. Otra versión dice, sí, yo sé, yo puedo organizarte una audiencia con él, una, cita, una reunión con él, pero hay, hazme primero el favor de arar mi tierra. Y tú pagas, está bien. Y Marpa saca la cerveza y dile, y toma esto. Y Milarepa toma la cerveza. Y toma la completo. Toma toda la cerveza. Y se pone a arar la tierra. Y este campesino arrando su tierra, que por casualidad es el gran traductor Marpa, regresa a su casa. Y Marpa pasa el tiempo y arra, termina casi ha terminado arando la tierra, cuando llega otra vez este niño bien vestido. Y el niño le dice, el ama ya eh, te, te puede recibir. Y Topanga piensa, ah, no, con razón este campesino organizó la audiencia. Pero, pero primero voy a terminar de arar la tierra. Y termina arando la tierra, le quedó un poquito, pero lo ara por completo. Arar la tierra. Y después va con el niño, no pudo haber llegado a un mejor momento acabamos de tener un temblorcito aquí. <risa> Marpa entra Marpa está sentado tú pagaba con el niño entra a la casa del gran traductor Marpa sube al cuarto. Y ve a ese mismo Señor que había estado arrando la tierra. Y mira, mira este detalle. Ve que el Señor se había parcialmente lavado la cara, pero le quedó todavía, no, le, no había logrado quitar todo. Y que se vio todavía la, eh, no, la, los rasgos de haber pasado el día trabajando en el campo. confundido. Y él mismo piensa, pero ese, ese, es, ese es el Señor que está varando la tierra, ¿dónde está Marpa? Y Marpa le queda mirando y se ríe. <risa> y, y dice, tú realmente no me reconoces. Sí, soy Marpa, haz postraciones. Y aquí, en la manera en la que Marpa maneja su encuentro con un discípulo que él mismo piensa va a ser un discípulo absolutamente clave en, en el linaje. Él sí tiene que pulir, pero una ropa ya lo había consagrado y va a ser de enorme beneficio para los seres y para el linaje. Marpa ya tiene esto en su mente por esto pasa el día agarrando la tierra, pero ¿cómo es que él quiere hacer el primer encuentro, la primera conexión? ¿Por qué hace esto? Marpa es un maestro de enorme habilidad, muchos métodos, muy, un maestro realmente maestro, no que tiene enseñanzas a dar, sino sabe formar discípulos. Nenorepa, después de los 15, 20 años de estar deambulando, impulsado por un arrepentimiento agudo, por una vida de sufrimiento. habiendo continuado esta búsqueda maestro tras maestro, teniendo maestros que le habían llevado o ayudado o enseñado a hacer atrocidades, pero sigue buscando a alguien que, que, que realmente le puede sacar de esto. qué expectativas trae. Viene a ver el gran traductor Marpa, que Marpa no es alguien que se está haciendo el gran lama en la valle donde vive es Marpa. Todas las expectativas que traemos, y también la formación anterior de Topaga, en el contexto tibetano, donde de qué se trata la formación espiritual que tuvo chamánico y de qué se ha tratado varias de las prácticas que hemos visto que él ha estado haciendo. Vincularte con un espíritu poderoso que puede a quien puedes encomendar tareas importantes. Y si tú traes esta estructura interna al encuentro con un maestro del Dharma, esto es el primero que vas a tener que deshacer. Los maestros budistas no están en posición de tus salvadores que tú vienes y nada más te van a resolver tus problemas. Y cuando llegamos con toda la ilusión, ese maestro, Marpa, wow, yo nada más tengo que llegar con él y voy a tener mi vida resuelta. Y traemos esto, traemos estas expectativas. Y el Dharma, el budismo, nos está diciendo una y otra vez, maestro te va a dar el Dharma. Tú lo no tienes que practicar. Y si vienes con tanta fascinación, con tanta ilusión, que se te paren los pelos pensando en ver la cara del maestro, esto puede ser un gran obstáculo para tú reconocer yo soy quien tiene que trabajar. Y marta le quita todo esto el primer encuentro está confundido, no es lo que yo pensaba. ¡Excelente! Ahora sí tenemos un buen inicio. Te estoy rompiendo tus esquemas, ¡ahí vamos! <risa> y tú pagas? Hace postraciones. Esto sí sabe hacer. Hace las postraciones y después se presenta. ¿Cómo se presenta? Precioso Maestro. Soy un gran malhechor de Nimalat, otro nombre de su región. Le ofrezco mi cuerpo, palabra y mente. Le pido alimentos, ropa y enseñanzas. Por favor, enséñeme el camino que conduce a la iluminación en esta misma vida. No sé, sea, en estos años ya. ¿Qué es lo que le mantiene moviendo hacia el Dharma puro? En algún momento en su, en su peregrinaje empieza a entender que el Dharma es algo que nos puede convertir en Budas en esta misma vida. Y él si sí es alguien que ha matado, que se ha, ha hecho retiros enfocándose años en aprender a destruir sus enemigos? ¿Qué le va a pasar después de esta vida? Y esto es un refrán que Topaga comenta en diferentes momentos. Él sabe que trae, estas acciones traen consecuencias. Y la mejor manera de asegurar que tú no tienes que vivir estas consecuencias, libérate purifícate, ilumínate en esta misma vida. Es ahora. Uno puede llegar a la muerte trayendo lo que Él trae. Esto es la idea que Él tiene. Aún más vemos las expectativas que traes. Él me va a poder convertir en un Buda en esta vida. Pero también una cosa que hay que notar es que qué hermoso está ofreciendo su cuerpo, palabra y mente. Pero él ya ha ofrecido su cuerpo, palabra y mente a otros maestros. Y ofrece su cuerpo, palabra yo te ofrezco mi cuerpo, palabra y mente, tú ahora dame todo. Comida, ropa, enseñanzas. Y ya vemos un poquito qué es la estructura, mental que tú paga trae. Vamos tú y yo a hacer un negocio. Yo te doy mi servicio, mi cuerpo palabra, mente. tú sálvame, rescátame, dame todo, cuídame. Si entras en el Dharma con esta actitud, no vas a ir muy lejos. Y Marpa, Es realmente un maestro increíble y le escucha y le pregunta ¿qué has hecho? Primero le pregunta, eh, eh, dice, eh, no te, yo no quiero oírte alardeando el gran malhechor que eres, no hiciste no ninguna fechoría por mi bien, por mi parte, por mi petición. O sea, no hagas una identidad tan grande de ser un malhechor. No te alardes de ser un tan, no tan pecador. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No, quién eres, ¿qué has hecho? Y tú pagarle cuenta. Y Marpa escucha y dice, así que has hecho estas, estas acciones. ¿ok? Está bien que me estás ofreciendo tu cuerpo, palabra y mente, pero lo que yo te voy a dar, comida, ropa y enseñanzas, no va a ser esto el acuerdo. Olvídalo. Puedes recibir aquí comida y ropa y buscar tu dharma por otro lado, o puedes recibir el dharma de mí, pero tendrás que buscar tu ropa y comida de otro lado, pero lo que sea que elijas debes de tener muy claro. Si tú te iluminas o no en esta vida, no depende de mí, depende únicamente de tus esfuerzos. Y Topaga le dice: Yo llegué aquí para el Dharma, así que buscaré mi ropa y comida de otro lado. Y esto es el acuerdo. Está bien. En algún momento, Y Topaga ya se va a quedar con él, pero necesita buscar comida de otro lado. Túbaga trae este famoso texto que ha tenido con él, ha estado llevando por todos lados. En algún momento él quiere, él va con el texto y lo quiere poner, poner en la gompa de Marpa, y Marpa le dice, saca este libro mugriento de aquí, vas a contaminar mis objetos sagrados. y Topaga comenta a Rechupa. Y yo pensé, ah, ha de ser porque en ese libro hay instrucciones de magia negra. Y Topaga lo quita de la gompa. Pero mira dónde está Topaga. todavía tiene sus instrucciones de magia negra y Marpa lo sabe. Siendo esto el acuerdo, Tópaga necesita buscar su comida, necesita, no puede estar recibiendo todo. Y sale, y esta es la época en la que en la que Tópaga vive, va mendigando y pasa por toda la valle, le toma un tiempo, pero logra tener, recibir para que vean también la generosidad que también hay. Yo creo que es aproximadamente... 20 kilos, mucho, mucho, mucho. Toma y está lo que recibe es principalmente cebada. Tiene gente que tiene cebada, esto es lo que se come y se, se le dieron. Tiene bolsas de cebada. Ya se ve, tu tiene estas esta ascendencia. De comerciante que es muy de la cultura tibetana, y va y toma la cebada que había mendigado, había pedido, y compra un gran recipiente de cobre, con cuatro asas, sin grietas, impecable, sin. no está descoloreado ni nada, es perfecto y grande y también inter intercambia cebada por otras cosas que va a necesitar, mantequilla, etc. Y viene regresando a la casa con bolsas de cebada, y es un hombre fuerte. Está cargando, pero es muy cargado, y encima está la, este recipiente. Llega a la casa, y lo suelta. Y es tan pesado que la, el cuarto tembla un poco y cae el recipiente hace mucho sonido. Y Marpa, que está ahí comiendo, le grita bien duro. Y le dice, Hombrecito, eres demasiado enérgico. Con tu magia también quieres enterrarnos bajo los escombros de la casa. Eres muy importuno, saca tu cebada de aquí. Y al maestra patea la cebada para un tibetano, si tocas comida con tu pie, que es la parte sucia de abajo, esto es muy fuerte, y patea la cebada. Sácalo de aquí. Y tú, ¿verdad? Y aquí no se sabe si es el efecto de la manera en la que Marta le había recibido inicialmente. Ya todas las expectativas de estar en una casa, de quién sabe de caridad, donde te van a dar todo y te van a cuidar todo y tú estás ahí y lo que lo que sea que le había quitado ya no tiene la ilusión de ah el Buda perfecto en forma de marpa y solo piensa sin generar ninguna mala voluntad, ni aversión, piensa ah es, este maestro es muy irritable, yo voy a tener que cuidar mi conducta y voy a tener que cuidar cómo le atiendo. Está, Ya su mente está muy abierta, no está juzgando, no está buscando faltas. Todo el sueño, la fantasía ¿no? de tener el amo perfecto, Puede ser irritable, puede no ser irritable. Lo que quieres es alguien que te va a cuidar a través del Dharma. Y esto es lo que Topaga piensa: es irritable, voy a tener que cuidar mi conducta. Pero después toma el recipiente y le viene, se acerca respetuosamente a Marpa y le dice esto es el primer fruto de mi mendigar, se le ofrezco a usted. Y se da el recipiente vacío, y Marpa lo toma en sus manos y queda silencioso un buen rato totalmente callado justo después de haber gritado y saca la cebada de aquí queda oh, sosteniendo el recipiente en sus manos un buen rato y le salen lágrimas y Marta le dice muy auspicioso muy auspicioso me ofrezco a Penchen la ropa. Penchen es título que quiere decir gran erudito. Y el muy auspicioso, muy auspicioso en tibetano, Denrel Sang, Denrel Sang. Denrel -san. Den es en lo que estoy traduciendo como auspicioso, pero mejor sería conexión auspiciosa. Tendrel es un concepto muy importante en el budismo tibetano. Tendrel quiere decir interdependencia. Es la forma corta del, eh, de la palabra que los tibetanos usan para traducir este concepto absolutamente básico en el budismo, en todo el budismo, del surgimiento interdependiente de todo lo que surge, surge basado en causas y condiciones, concepto absolutamente básico, que somos todos interdependientes y todo lo que pasa surge de causas y condiciones. Pero Denrell, en un uso menos como abstracto, teórico o técnico, Denrell, se refiere a una manera propicia de iniciar algo. ¿Por qué dicen dentro? Porque si todo surge de causas y condiciones, si todo lo que pasa en una relación, en un proyecto surge de las causas y condiciones, el inicio. Las condiciones que juntas al mero inicio tienen un rol muy potente, muy importante. Si inicias un proyecto y faltan condiciones, todo el tiempo vas a tener que estar reponiendo, buscando estas condiciones. Si juntas al inicio condiciones auspicias, propicias, positivas, esto marca todo el trayectorio de la relación o del evento. Y esto, Marpa, aceptó cuerpo, palabra y mente, sí, sí, sí, pero es una ofrenda que has dado, ya has dado, pero está bien, me lo ofreces, está bien. Pero como lo dijo, dijo Tupacá, esto es el primer fruto de sus esfuerzos de estar entrenando debajo de Marpa, porque Marpa le dice, no va a ser el mismo planteamiento que tú has esperado de todos nuestros. Tú ofreces cuerpo, palabra y mente que quién sabe qué quiere decir, pero por lo menos quiere decir que vas a servirme, ¿Eh? y yo te doy todo, dharma, ropa, comida, casa, todo. O parece un buen intercambio, pero si uno viene con este planteamiento teísta que nada más te vinculas con el Dios correcto y te va a dar todo, ya te va, no todo te va a salir bien, si vienes con este planteamiento va a faltar mucha energía y fuer esfuerzo de tu parte que tú necesitas brindar. ¿Por qué? Porque somos nosotros que estamos somos responsables para, para aplicar todas las enseñanzas. No nada más las recibimos y ya está. Así que el Dengel en este momento, Marpa vino, Emilarepa vino, y Marpa le dijo, no, otro planteamiento. Tú no piensas que aquí tienes todo resuelto. Te tienes que esforzar. Y tú paga, está bien. Nada más dime qué hago y yo lo hago. ¿No? Y, ok, ahí tenemos una base para iniciar. si sí, estás haciendo. Y Topaga sale y, y sí, logró ¿no? y viene y lo primero que hace con lo que tiene es, no, ofrece este recipiente a, a su maestro. Ahora sí estamos iniciando. Es vacío, pero estamos iniciando, iniciando. y el Dendrel, aquí este concepto tibetano de Dendrel se ve el primer encuentro, la primera ofrenda, cómo manejas el inicio de un proyecto. Y por lo tanto los tibetanos no cuidan mucho, la primera vez que vas a conocer a un maestro, qué es la ofrenda que traes, ¿Qué, con qué mente traes, qué es la motivación que tienes. Cómo tu mente está abierta, muy importante. Alguna vez, para, para ver su relevancia hoy en día, alguna vez íbamos a iniciar un proyecto de Dharma para América Latina. Íbamos a iniciar. Y yo pensando, y era eh, un proyecto eh, conectado con Susan Karmapa para llevar sus enseñanzas acá, a América Latina. Y cuando iba a verlo en su biblioteca, que en aquella época estaba trabajando en su biblioteca personal, yo no iba todos los días, pero aquel día era importante, yo quise traer algo, y vi que tenían frutos de lichi, que en la temporada tienes toda una rama del arbusto básicamente con cientos de frutos muchos frutos simbólicamente muy buen dendrel así que lo compré y cuando entré a la biblioteca los puse en una charola y yo todos los días iba a la biblioteca y trabajaba y nunca cargaba ¿No? Y me, me vio, Susan me vio entrando como con todo este despliegue de frutas. Y dice, no, no, no es necesario, trae, ¿no? como que llévatelo, ¿no? Como, como no, no se necesita hacer esto, ¿no? Yo le dije, no, es que es para dentro, porque hoy estamos iniciando tal y tal proyecto. Y él dijo, ah, ok, entonces y pasó la mañana comiendo, aceptando la ofrenda. O sea, no es necesario que estés llevando ofrendas a alguien con quien ya tienes una relación que está fluyendo y todo bien, pero si tienes algún propósito en particular y estás simbólicamente, quieres que el proyecto tenga muchos frutos, traes muchos frutos, ah ok, simbólicamente sí para que vean, y esto es hace unos cuantos años, ¿no? la idea de Dendrel. Y Marpa está llorando. Dendrel-sa, Y hace soñar las asas ¿no? para escuchar y toma un, algún un palo y lo toca para que el sonido para que sueñe lo más amplio posible, y lo llene con mantequilla que los tibetanos usan para, eh, para velas, y pone una vela en el altar, y lo ofrece a su lama Naropa. La Y ahí ya empezamos. Pero tú, papá, no pierde la oportunidad. Y le pide inmediatamente. Ok, yo hice una ofrenda, aparentemente le gustó. No dice esto, y piensa esto, esta es mi proyección. Pero inmediatamente hace la ofrenda, Marpa Está muy visible, visiblemente conmovido pide, ahora por favor Lama, deme enseñanzas de Dharma. Y Marpa le dice, ¿quieres enseñanzas de Dharma? En tal y tal lugar hay gente que está atacando a mis discípulos cuando vienen llegando a verme. Enséñales granizadas a ver si eres no tan bueno en esto haz esto y te daré el dharma y qué dice tú paga cómo reacciona frente a esto esto vamos a ver en la semana